Más Atlanta. Buenas tardes. Ponme una caña guapa. Ay, eres Antonio Banderas, ¿verdad? Ay, no manches. Hombre, si tú serás la cosa más hermosa que he visto. Y mira que he sido zorro y gato dos tus vidas. Pues la verdad no me gustan tanto tus pelis, ¿eh? O sea, me gustan, pero no tanto. Eh, déjame invitarte a una copa. Me agrada tu cuerpo. Eh, dime, ¿estás comprometida amorosamente con alguien? No, ahorita no estoy en ningún tipo de relación. ¡Hombre! ¡Qué buenas noticias! ¿Qué dices si tú y yo... ...vamos a un lugar más cómodo, eh? Es mejor verte. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ...rechazarme a mí. Hola, guapa. Yo soy... ...Digo Armando Maradona. Y... a ver, pasame la cerveza, boludo. Tú estás, estás... bien, ¿eh? Estás guapa. Pues no, no sé quién seas, la verdad. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy Diego Armando Maradona. ¿Eres básquetbolista no? Sí. sabes Yo... Yo a Diego Armando Maradona, yo... Yo tuve grandes momentos. Yo tuve momentos de... De gloria. Tuve momentos de, de dificultad. Tuve momentos de dureza, de, de tránsito, de una parte a otra, ¿no? Y roce, roce comunes, todo el tiempo, roce. Y ahora yo veo las cosas y, bueno, pues, me puedo comparar un poco con Jesucristo. De ¿Qué decís vos, eh? ¿Decís que sí? O, o sea, la verdad, no. Yo creo que estás viejo y feo y gordo. Uah, ¿Pero por qué no, boludo? Si sabes que yo, yo soy, de Armando Maradona, ¿Por qué no? Ah, viste, boluda. te voy a decir una cosa, eh. Te voy a decir una cosa... es que es una pelotuda. Well, on top of the morning, TV, you lady. You damn want a piece of pastry pie, ain't ya? Then hope don't mind bringing my own liquor here. Oye, este, para no te entiendo nada. Y tienes que tomar el alcohol del bar, ok? No puedes traer tu propio licor aquí. Ah, I didn't like me damn good old whiskey there. Mm-hmm. What's your name there? Why, do you fancy me? Because you're the prettiest damn fella I've ever seen ever in my life. How come you don't like me? I'm just a nice fella here, you hear? Oye, oye, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, no solamente no andas consumiendo el licor de mi bar, sino que sacas un arma, o sea, mejor vete, porfa, ¿sí? Mejor. Yeah. Fuck it, Taylor. Better take me care, care of me, that I'm going to go there. Hola, primor. Vengo a tomar un poco de tu licor. Soy el residente presente peleando contra el imperialismo omnipresente. Ven, vayámonos junto de esta cantina para participar en la liberación de nuestra América Latina. O sea, creo que este tipo de música es misógina, ¿sí? O sea, que lo siento mucho. ¿Cómo de que no? Yo no soy ningún playboy. No soy ningún poser. Pocket. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, ¿tú, tú eres Diego Luna, ¿verdad? Sí, sí, yo soy Diego. Sí, ¿y qué están haciendo en el cine ahorita? Sí, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, la nueva revolución del cine mexicano va mucho a la par con el neorrealismo francés y la nueva aula de cine italiano. Eh, a la par de un, un expresionismo alemán bastante bastante bifurcado, la verdad, ahí. Pero, ¿qué te parece si dejamos de hablar de charolastras y vente conmigo? Vámonos juntos de aquí lejos. Te llevo. Híjoles, la verdad, no, no puedo. ¿No? ¿Pero por qué no? Pues por qué no, porque te faltan huevos, o sea, lo siento Vete mejor <risa> Está bien <risa> Buenas tardes señora Soy Federico García Tiburcio de la Vida del Señor Vengo aquí por un alcoholito si usted me hace el favor Si es tan amable usted Dios la bendiga ¡Ay, hola, señor! ¿Qué tal? no ¿Va a venir usted conmigo a mi casa? Véngase conmigo, señora. Véngase. Venga, véngase para acá. Mire, mire así. ¿Estás tan loco? ¿No me voy a ir? ¿Qué le pasa, señora? ¿Estás tan loco, hijo brujo? Hijo? ¡Hombre! ¡Que nadie te ha podido conquistar! Sigo siendo yo, Antonio. Tantos personajes y nada. Usted es una señora sin corazón. En vez de corazón tiene hielo. Buenas Buenas tardes, eh, vengo aquí por un llamado, es un 724, eh, mala calidad en sketches y voy a tener que pedirles que clausuren por favor la producción. ¿Están grabando aquí? Voy a tener que pedir a pasar...